¿El mágico? ¿El Viper? no entras en mágico? Muchísimo? Ah, pero el Viper está la mente para que sea mágico. ¿eh? Chico, no, el Viper no hace daño mágico. ¿Quién dice? El Viper hace caricias mágico. No, no. A ver, el, a ver. El Viper te hace, te hace el sexo mágico. No hace falta esto porque si no la va a tener difícil a ustedes. Ay, mi madre, yo me... Bueno, yo me cago. Ay, mi madre. Me estoy cagando ya. Deja la cagadera, eh. yo me estoy cagando con de viper Deja la cagadera que... Mira la última buchada que de, che, mira. <risa> y 13, Papi, ya apenas salga de aquí, yo voy a darle para el mapa palma, palma, y pues me quedo por ahí escondido. ¿No? Papi, pero tú eres loco ¿A hacer, ¿cómo te vas a cagar ahora? ¿Sabes que, pero tú? Pero la... ¿Sabe que va para YouTube, la... la va para YouTube la... no? Ay, pero ¿Ya cagué y me la perdimos más, ayer. La perdimos, por la recién. Papi, pero tú eres un ninja cagón. Y sí, Yo le dije que yo, En la que la mierda. Se sacando un crí ese ¿Puedo coger? ¿Puedo coger? ¿Puedo coger? ¿Puedo coger? ¿Puedo coger? Denegando los campamentos con sí. los guardes sí. Sí. El Viper se muere así Ya ese bicho no tiene uno así que... ¡Ay, ay, mira! ¡Es mira. Sí, barato! ¡No te mataron! ¿No te mataron? ¿Verdad? ¡Mira por aquí! Eh, mira que me hable ya la vida este con gol. ¿Por qué me? ¿Por qué? ¿Hay señales del ladrón? Verdad. ¿Por qué? Es lo siguió. ¿Por qué? Es un ladrón. Ven, ven. A ser, derby, tú no vienes aquí a pajar, Tú no te has despajado y tú me dejas que me maquillen. Guau, pero tú te vas, güey. Estoy hablando muy bien, güey. Dale, un portal, dos portales. ¡Me! ¡Anelito! ¡Me morí! La... No, Derby, no, de espalda. no, Derby, ya te morirá Ay, Danielito no se la hizo, pero bueno. Es un ladrón. Ay, no, pa, pa. A la pica lo cogió el brick. Cógelo <ríe> Si sí, peces, hombre oh, look at Tiene una copia. Una copia mía. no, no, odios. No te puedo eh. creer, ¿no? Me ataca, sí, aquí me matas. Ya veo. Me morí una vez por casualidad, vaya. Pero papi, claro, mira, mira. Mira, mira, mira, mira. Eso está mal. Eh.